Bueno amigos, procedemos a la colocación de la manguera de Spurge. Como la base esta va a presión, tiene unas gomitas por debajo, donde entran. No se olviden de limpiar bien la base, porque ya que la sacamos, la limpiamos, para que nuestro trabajo sea impecable. Y acuérdense, no importa lo que hagan, sino que lo hagan con amor y lo hagan bien. Ahora voy a cambiar el método de la colocación de los tornillos, ya que al comienzo yo utilicé una atornilladora eléctrica. ...para mostrarles que no es necesario tener todas las comodidades para realizar un trabajo. Claro que es mejor y más rápido teniendo herramientas como una atornizadora eléctrica. Nos facilita muchísimo el trabajo. En tiempo y en precisión. Bueno, amigos. Bueno, amigos. Le damos un... Bueno amigos, ya hemos finalizado este trabajo amigos ya hemos finalizado el trabajo hemos culminado con el mismo ahora falta poner en marcha poner en marcha el motor y entregar el vehículo eh, eh, muchas gracias por el tiempo que le dedicaron a mirar este vídeo espero que les haya sido de gran utilidad les agradezco muchísimo por haberse suscrito a los que se suscribieron y a los que no espero que lo hagan como siempre les digo no importa lo que hagan sino cómo lo hagan y si pueden pedirle la compañía al Señor, que los bendiga a cada uno de ustedes y a su familia. Les agradezco mucho, <coughs> les agradezco mucho, que tengan muy buenas noches.